Soy estudiante de la Facultad de Psicología, eh, habitualmente suelo visitar este espacio eh, para poder contactar con, con materiales que nos van recomendando eh, a lo largo de la carrera. Actualmente estoy cursando la práctica integral eh, en un liceo nocturno y en esta oportunidad nos recomendaron este libro de, de Duet, El declive de las instituciones y bueno es un libro bien interesante como para justamente pensar nuestras prácticas y bueno maneja también nociones eh, que a lo largo de la carrera eh, una y otra vez las venimos visitando como instituciones programa institucional la vocación la profesión que como no nada, eso es bien interesante como para seguir refrescando y enriqueciendo nuestra práctica también